donde Alberto Fernández, Mauricio Macri, Roberto Lavagna, José Luis Espert, Juan José Gómez Centurión y Nicolás del Caño expusieron propuestas y cruzaron algunas chicanas en el primer encuentro antes de las elecciones. Se llevó a cabo este domingo en la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. Hace cuatro años hubo otro debate. En ese debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad. El que mintió es el presidente, que hoy quiere volver a ser presidente. El que dijo la verdad, hoy está sentado en primera fila de este salón. Estamos hablando de dos periodos, de dos gobiernos distintos, con políticas opuestas entre sí, pero con los mismos resultados. Hoy una alta satisfacción de los afiliados con el servicio, Todos de cada tres medicamentos son gratuitos, y, el, y el, el PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Ay, Presidente, Presidente, los, los abuelos no tienen celulares, Presidente, no pueden pagarlos. Es uno de los cinco presupuestos que más creció en nuestro gobierno, Ciencia y Tecnología, los invitaría a los candidatos a ver los proyectos que hay que son impresionantes. Además, en la universidad le hemos dado aumento todos los años por arriba de la inflación, y el último año el rector no me va a corregir, 93% de lo que pidieron, que nunca en el gobierno anterior se lo dieron. Otra cosa que quiero agregar es que... El Frente de Todos dice que le interesa la educación y ocultó las mediciones durante todos sus gobiernos. Y después, ya que habló de la provincia, me imagino que Kisilov va a poner una narcocapacitación en las escuelas, ¿no? Que ya tanto que avala... Bueno, su tiempo. Los derechos humanos parecen haber sido secuestrados por solo los defensores de una parte de los asesinos durante los 70. Aquellos que, que se esconden detrás de las polleras de Eve de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos. Acá. Parece que hay gente que piensa que los derechos humanos son un curro, otros que piensan que el genocidio no existió. La verdad que nosotros, para investigar el pasado, dejamos todo ese tema en manos de los jueces. No dudo en calificar a los derechos humanos de la manera que se han manejado en Argentina como un verdadero curro. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con financiar viviendas que tampoco fueron tales como fue la estafa de Sueños Compartidos? Y yo le pregunto al candidato Alberto Fernández, yo digo... Un ministerio más. Digamos, el contribuyente no es un extraterrestre que no paga impuestos. Es gente de trabajo, de esfuerzo. Más Estado, más burocracia, inentendible. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. ¿eh? Presidente, por ahí no se enteró. Pero de los 39 mil millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, Presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina... ¿Dónde se fueron esos dólares? Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Dos mil puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que dice el presidente, pero así estamos. Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza. Es lo que hacen cada vez que llegan al poder. Y después nos quieren hacer creer que los argentinos cada 10 años chocamos contra la misma piedra. La piedra son ellos. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió la atril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Género. Finalizó el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No binarias, Con una participación récord de más de 200.000 personas en la ciudad de La Plata, el tradicional encuentro contó con decenas de talleres donde se debatieron distintas temáticas y ejes comunes a los distintos feminismos. La próxima sede, definida por aclamación en el Estadio Único, será la provincia de San Luis el año próximo. El intendente de resistencia y candidato por el frente chaqueño, Jorge Capitanich, fue electo este domingo como nuevo gobernador del Chaco. En lo que será su tercer mandato, sacó el 49,31% de los votos y se impuso al candidato de Juntos por el Cambio, que se presentó bajo el nombre de Chaco Somos Todos, Karim Peche. Política. Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro Sinceramente en el microestadio de la ciudad santacruceña de El Calafate. Analizó la crisis económica y lo que deja el macrismo, a la vez que resaltó su fe en la presidencia de Alberto Fernández. Que no confundan a nadie, porque ahora resulta que todos pegan al muñeco en el piso y... A ver, yo creo que que no es así. Yo creo que fueron las políticas que se aplicaron, más allá de que es cierto que por ahí no es de los más chispita para gobernar, pero no será chispita, el problema no es ese. Porque si no creemos que estas políticas bien y las políticas bien aplicadas o mal aplicadas, no no no, no es cierto que una política eh, si es una buena política, y resultó mal aplicado. no, no, no, no es así. Me parece, me parece que están tratando de, de salvar el ideario neoliberal y culpar a la impericia de Chispita, pero, pero no, no, no es, no es un problema de Chispita. No, no, no. Es un problema de las políticas. Yo siempre digo que él aplicó lo que a mí me pidieron durante dos, y a Néstor, durante 12 años y medio. Elecciones 2019. Axel Kisilov, candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, estuvo este martes en dos distritos de la tercera sección electoral, Magdalena y Berisso, donde mantuvo un encuentro con sectores productivos, organizaciones y agrupaciones sociales y cerró el encuentro en un acto. Dijeron en la campaña que venían a dar trabajo de calidad. Dijeron que venían a crear industria. Y la gobernadora Vidal estuvo ausente mientras en la provincia de Buenos Aires cerraban por mes 45 meses seguidos 140 pymes. Se perdían 1.200 puestos de trabajo. Nos dejan una provincia quebrada. Nos dejan una provincia endeudada, nos dejan un país con el FMI adentro, nos dejan un país con menos trabajo, con menos empresas, lo que tenemos nosotros no solo son las convicciones, sino los mejores dirigentes, para dar vuelta a este país lo tenemos a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Economía. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reconoció este martes que las estimaciones de la economía por parte del Fondo Monetario son un poco más negativas que las esperadas por el gobierno, al tiempo que rechazó la posibilidad de que esta semana se dé una definición sobre el desembolso pendiente por 5.400 millones de dólares. Las perspectivas del Fondo Monetario, eh, sí, son un poco... ...más negativas que nosotros esperábamos, pero bueno, no mucho. Nosotros cuando presentamos el presupuesto tenemos alguna caída del producto algo inferior... ...para este año dos puntos y medio eh, y una inflación de 55 o 54, si no me equivoco. Para, para este año, de modo que no hay, Liliana, diferencias sustantivas en esa, en esa expectativa. No va a haber, Liliana, esta semana definición sobre el desembolso... ...porque no está previsto que, que lo haya... Gobierno. En una entrevista con una radio local de Pergamino, el presidente Mauricio Macri acudió a una descripción misógina para explicar su visión del populismo el populismo te hipoteca el futuro para que vos vivas un presente y después de que cuando sacaba sacaba se, acaba, se acaba, ¿no? entonces es como escuchaba decir a, a, a una persona en, en un videito una, en, que, que los, los viralizó que esto es como que le deseas la administración de tu casa a tu mujer y tu mujer en vez de haber pagado las cuentas usó la tarjeta usó la tarjeta usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa a, a llevarse la casa a ejecutarte tu casa Provincia. El candidato marplatense de consenso federal, Álvaro Famproyen, propone un intercambio con los representantes de las otras fuerzas. El Espacio Político, liderado por Roberto Labaña, propuso replicar el formato del debate presidencial entre los candidatos a diputados provinciales por la quinta sección electoral. Medios Marcelo Slotoviazda Falleció ayer a los 61 años, luego de varios años de padecer cáncer, enfermedad contra la que luchó hasta el último día. El periodista conducía actualmente los programas Desafío 2019 por el canal C5N y El Horno No Está Para bollos por Radio Con Voz. Según informó esta emisora, el propio periodista dejó un pedido especial que no se envíen flores, sino que donen alimentos no perecederos, que serán para los comedores de la organización social La Poderosa. Judiciales. En diálogo con Página 12, el titular de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, explicó que hay periodistas involucrados con la banda de espías de Marcelo D'Alessio, y aclaró que la justicia deberá determinar su grado de responsabilidad. También aseguró que la organización de espionaje ilegal estaba vinculada con los Estados Unidos. Hay mucha hipocresía en esto. Nosotros siempre defendimos la libertad de prensa, es decir, hemos defendido a periodistas. Frente al avasallamiento de sus derechos, pero no hay que confundir libertad de prensa con delito, ¿no? Uh -huh. Los delitos deben ser investigados. Y quien los tiene que investigar es el juez. ¿no? Si esto, el juez Padilla nos pidió poder hacer un análisis de la documentación secuestrada a, a, este, a, a Alessio. Y de ahí surgen de esos documento los nombres que. El, la, el juez Padilla iba a conocer el presidente Mauricio Macri salió al cruce de Alberto Fernández y señaló que la plata del Fondo Monetario no se fugó del país sino que fue para pagar la deuda que ellos dejaron en referencia a la gestión kirchnerista tenemos que hablar con la verdad porque si no es muy difícil ¿no? que abre la expresidenta por el candidato ahora, que ellos desendeudaron la Argentina. Entonces aumentaron el 38% la deuda. Nosotros aumentamos el 26% la deuda. Y dos de cada tres pesos o dólares que tomamos fueron para pagar la deuda de ellos, la que lo dejaron ellos. Los sí. intereses oh. de la deuda de ellos, sí. para la deuda del plan gas y un montón de deuda más que no habían pagado. Y uno, el, el dólar restante, fue para cubrir el déficit. Sí. Pero lo que gastamos de más, nadie se quiere sentar en una mesa y, y yo te recuerdo, ¿no? Sí, sí. En, Presidente, eh, pero en los, ahora, tres, años eh, medio, eh, en los años tres años y medio, medio eh, el kirchnerismo eh, sí. no, no, no való ninguna propuesta para reducir el gasto. Al contrario, solamente propuso siempre propuestas para aumentar más el gasto. Estadísticas La inflación del mes de septiembre alcanzó el 5,9%, según lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo. La inflación del mes fue la más elevada en lo que va del año y la segunda más alta desde que asumió Mauricio Macri. El índice general de inflación a nivel nacional acumula un 37,7% en lo que va del año y alcanzó en los últimos 12 meses una suba del 53,5%. Economía. El economista Matías Culfas, integrante del equipo económico del candidato presidencial Alberto Fernández, señaló que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un industricidio. En una charla con empresarios del sector textil, reiteró que el próximo gobierno tendrá que llevar a cabo un acuerdo económico y social para hacer frente al problema de la inflación. Mirá, salimos, no tengo ninguna duda de que vamos a salir. La realidad es que sí que va a ser un, un esfuerzo muy importante. Hay que resolver un problema de sobreendeudamiento y esto implica renegociar. Lo saben los acreedores privados, por eso, eso explica por qué el riesgo país está en 2.000 puntos y por qué los precios de los bonos están tan bajos. ya hay un default parcial, ¿no? cuando, cuando este gobierno de, de Macri hizo este reperfilamiento de la deuda local de manera compulsiva, es que el gobierno tiene todo todo con alambres. Esa es no nuestra preocupación. Nos sigue perdiendo reservas este, todos los días. Eh, los recursos del fondo no deben ser utilizados para financiar salidas masivas de capitales. Y aquí parecería que esto no se ha cumplido. elecciones el apoderado del PJ y el Frente de Todos, Jorge Landó, denunció ante la Justicia Federal el presunto plan del gobierno para realizar un pago extra a los fiscales de las mesas donde Mauricio Macri gane en las elecciones del próximo 27 de octubre acusó de clientelismo al gobierno nacional al manifestar su temor de que se cometan ilícitos en los comicios generales del día 27 al aludir a la causa que investiga la justicia por supuesta infracción al código electoral por parte del oficialismo Nos fuimos enterando también porque nos fueron informando nuestro propio sistema de fiscalización, es decir, que son nuestros propios militantes porque ¿quién otro va a fiscalizar que no, que no sean los los eh, militantes nuestros que iban a pagar a cada fiscal o que están prometiendo pagar a cada fiscal cinco mil pesos y eh, por, por participar en la fiscalización el día de la elección y además otros cinco mil pesos adicionales elecciones 2019 la fórmula del Frente de Todos encabezó una multitudinaria convocatoria con gobernadores en La Pampa, junto a la Laguna Don Tomás, para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista. El neoliberalismo nunca más, compatriotas, en nuestro país. La verdad que esta es la tercera experiencia neoliberal que sufre el pueblo argentino. Hablan de 80 años, bueno, quiero notificarlos a los que hablan de 80 años, que los únicos Períodos de desendeudamiento del país, así lo de los gobiernos nacionales, populares y democráticos. No perdamos el tiempo y tengamos la serenidad y sobre todo el amor que va a exigir la reconstrucción de lo que se ha destruido. No hay que irse muy atrás para recordar que cada 17 de octubre había tres o cuatro actos distintos. ¿Saben por qué? También hoy estamos todos unidos. Porque Cristina ayudó enormemente a esa unidad. Gracias, Cristina. de verdad, gracias. Es que de una vez por todas, la Argentina deje de caerse, que es lo que pasa cada vez que estos llegan al poder. ¿Pasa qué? Periódicamente se nos cruzan en nuestras vidas, llegan al poder y destruyen todo lo construido. Y después nos dicen que la Argentina tiene un problema cíclico, que cada 10 años tropieza con la misma piedra. ¡Las piedras son ellos! ¡Ellos son los que se nos cruzan! ¡Y ellos son los que nos hacen padecer! Y yo espero, argentinos y argentinas, que esta vez hayamos aprendido, que hayamos entendido que la política no es prepararse haciendo coaching para mostrarse frente a una cámara Haciendo lo que la gente quiere oír... ...la política, entiéndalo presidente... ...exige no mentirle a la gente... ...exige comprometerse con la gente... ...gobierno... Mauricio Macri sostuvo que Argentina... ...ha sido como un alcohólico recurrente con la inflación... ...el presidente utilizó esta sensible metáfora... ...tras los datos publicados por el INDEC... ...este miércoles sobre el IPC cuya cifra en septiembre fue de 5,9% y acumula un interanual de casi el 54%. No podemos resignarnos a notar nuestra moneda. Después eso nos generaría muchas rigideces, mucha capacidad de hacer una política económica sana. a la luz de todo lo que nos pasó, entiendo que algunos piensen que es una alternativa porque hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación, ¿no? Nos sacamos la inflación desde encima de la convertibilidad y después volvimos. En la etapa del quinceanismo la inflación fue aumentando, nosotros empezamos a bajar y con la crisis esta y el déficit que, que no habíamos podido bajar por falta de consenso, volvimos al mismo lugar. Crisis sanitaria. El secretario general del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires, Rubén Sajem, se refirió al incremento del 100% en el precio de los medicamentos que revelaron los datos del INDEC y señaló que la explicación del aumento tienen que darla los laboratorios. Eh, eh, durante todo el año 2018 se dispensaron casi 40 millones menos de unidades de medicamentos, durante todo el año 2018, con respecto a 2017. Eh, muchísimo. Nosotros medimos, por ejemplo, el uso de anticonceptivos en el primer trimestre de 2019, ahora con respecto al primer trimestre del año pasado, mm. disminuyó el uso un 7%, que son medio millones de unidades menos. Internacionales. Este domingo 20 de octubre, Bolivia elige presidente y Evo Morales busca renovar nuevamente su mandato. El líder del Movimiento al Socialismo llamó a todos los bolivianos a elegir entre los dos caminos posibles para Bolivia, volver al pasado o seguir con el camino del cambio. Quiero decir a las hermanas y hermanos de Argentina, aquí el boliviano que vive en Bolivia, o el boliviano que vive fuera de Bolivia, tiene dos caminos, volver al pasado o seguir con proceso de cambio. Imagínense hermanas y hermanos donde ha vuelto las políticas del, del Fondo Monetario Internacional, como en estos últimos días en, en Ecuador, el país convulsionado, movimientos sociales, rechazando eh, el paquetazo de, del Fondo Monetario Internacional... que evidentemente aquí tenemos es su derecho. Quiere que vuelva al Fondo, Fondo Monetario Internacional con sus privatizaciones. Por eso nuevamente quiero decirles, el día domingo, 20 de octubre, se va a decidir quiénes estamos con las privatizaciones y quiénes estamos con las nacionalizaciones. Yo estoy casi convencido, los nacionalizadores vamos a seguir ganando las elecciones para que Bolivia siga desarrollándose. Hasta aquí.